Call so It's time, folks. Yo, yo, yo, hey! Al final sí que pude hacer el bien, mostrar mi verdadera cara y seguir de pie. No soy Saúl, no soy Víctor y no soy Jen, soy Jimmy McGill, me costó pero lo acepté. Cuando vi tu cara supe que era así, que hicimos daño a gente que era muy feliz. Hiciste lo correcto, muy propio de ti y ahora me tocó hacer lo correcto a mí. Renuncié a solo 7 años de condena para tener 86, pero con visitas que me llenan. Compartir un cigarrillo aunque sea unos se. Si es al lado tuyo es lo mejor del mundo, espero que pueda volver lo nuestro, como si tuviéramos una máquina del tiempo, aunque sé que nada es lo mismo y lo merezco, seguí siendo un alma libre enamorada de un preso, un precio, dime un precio, para hacer que no todos me tengan desprecio, un precio, dime un precio para que no ocupa mi tumba en el cementerio ciego por la codicia lo propio no lo aprecié por hacer dinero la mano me la embarré no quise aceptar todo lo que generé y ahora la honestidad definirá el futuro que tendré que tendré y espero que me acompañes aunque sea una vez al mes a media tarde como chuquería, ya no soy solo un desastre y con muchas menos cosas soy mucho más feliz que antes al final sí que pude hacer el bien